Hola, soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas. El video de hoy es para emprendedores. Es el primero de una serie que voy a hacer sobre el manejo del tiempo. El objetivo es que seas cada vez más eficiente y eficaz. ¿Subcontrato o no subcontrato? Esta pregunta se la hacen frecuentemente los emprendedores, sobre todo aquellos que están comenzando. Si eres emprendedor, tienes una gran cantidad de trabajo, tienes la presión del tiempo y muchas de las tareas no sabes cómo hacerlas. Te desmotivas o no eres eficiente. Por eso te preguntas si deberías subcontratar o no. Me encuentro con dos tipos de emprendedores. El primero, el que le da miedo y por eso se convierte en el que hace todo la página web, el diseño gráfico, la estrategia, la negociación con los clientes, la contabilidad y hasta el café. La consecuencia es que se cansa, los proyectos tardan mucho en realizarlos, se desmotiva y lo más importante es que al enfocarse en los detalles se olvida de lo que realmente le da valor a la estrategia de su empresa. El otro tipo de emprendedor es el despilfarrador, el que subcontrata fácilmente. La consecuencia es que se queda sin dinero y además que tiene problemas con quienes subcontrata. Coge un lápiz y un papel y responde. ¿Qué tipo de emprendedor eres? ¿Es el que le da miedo subcontratar o el que despilfarra? Para ti, ¿qué es un gasto? ¿Qué es una inversión? Haz una lista de las tareas que tienes y define el coste de oportunidad que hay en el que seas tú el responsable de hacerlas. Este es el primer vídeo de una serie. Espero que toda la serie te sea de gran utilidad. Si te gusta,